Hola amigos de YouTube, aquí su amigos CJ y con otro novio. En esta ocasión estamos en el GTA Vice City. En... Les enseñaré cómo comprar y vender vehículos sin trucos y sin hack. Bueno, lo primero que necesitan hacer es comprar esta propiedad. Les voy a enseñar la ubicación en el mapa. miren el mapa entero. La ubicación es por aquí. Ya que la tengan, la tienen que comprar. Cuesta unos 25 mil dólares si están jugando desde Android. Luego que tengan esta propiedad comprada van a venir a la, a la parte de abajo van a venir a la zona de aquí abajo y van a ver en esta lista van a ver una lista aquí son tres listas y estos son los autos que podemos vender vamos el primero es el me dice que está el esperar, que piden el Esperanto como podemos ver, es el primer vehículo que he vendido. Es el primer vehículo que he traído. Ahí me pagan algo. En de esta manera es que... se venden autos en Gente City Sin truco y sin hack. Bueno, es este pequeño corto video. Espero le funcione, le haya servido, le haya ayudado. Eh, y bueno, nos vemos en la próxima. Se despide, sus amigos CJ Axi. Hasta pronto.